¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Y nada, hoy me ha sucedido una cosita jugando con mi amigo Rodri. Y una cosita la verdad que un poco impactante porque yo he empezado a jugar a CSGO hace poco. Y me he metido hoy a jugar unas partidillas chilling con él. Y de repente me he encontrado con un hacker que ahora veréis en el vídeo. Así que nada, disfrutad del vídeo y recordad suscribiros, darle like y comentad qué os ha parecido. Así que nada, dentro vídeo. No, no. no, lo estoy grabando. ¿A dónde está José Antonio? Voy con él y lo veo. Mira, ahí está, ahí está. ¿Verdad? Está dando vueltas. ¿Ves? Está matando a todo el mundo ¿Está dando vueltas todo el rato? fíjate cerca de él y vas a ver que de repente mata a alguien Papá, ¿Pero no se lo cargan? ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿Lo estás viendo? Sí, lo estoy viendo Que está, dando vueltas, hago eso Sí, está dando vueltas hace rato Toma más, ¿eh? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Coge el sniper! Mira, ya van dos, ya van dos ah. ¡Está todo loco! ¡Míralo, míralo! ¡Está todo loco, no! Está. Uy, no, Toma, se lo ha cargado, dos Ya van dos Mira a la derecha, mira a otro, tío Ah, se lo han cargado <risa> Vaya ni para cerrarme, tío, loco